¿Ustedes saben cuáles son los trailejones? No. Son especialmente de páramos, o sea, de, de lugares muy, muy altos, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, eh, y son especies que solo se encuentran acá. La Ruta del Agua surge como la necesidad de reconocer la, la riqueza hídrica que hay en la localidad. Todas las acciones, como por ejemplo este parque, han sido determinadas por organizaciones culturales, donde la gente se organiza y dice vamos a defender el territorio. La situación del territorio de la localidad cuarta, incluso pensaría que Bogotá, es una, es un, una situación de desconocimiento por parte de nosotros los pobladores eh, de un territorio inexplorado. Lo que sabemos del territorio lo sabemos por estudios de hace muchos años, de la expedición botánica, de, o sea, ha sido un territorio inexplorado. Dentro de las exploraciones que hicieron se encontraron que debajo ...más o menos a, a nivel freático, unos 200 metros bajo el, subsuelo, bajo el suelo... ...se encuentran acuíferos que tienen aproximadamente 2000, 2000 metros cúbicos en agua... ...o sea es una riqueza, es una inmensidad de, de, de agua... la presencia de estas especies de los líquenes datan más o menos de la formaciones del Cretáceo, hace más o menos 180 millones de años y son la combinación de algas y hongos, o sea, la presencia aquí hay presencia de de material oceánico también funcionan como bioindicadores bioindicadores quiere decir que nos enseña la calidad del aire y del agua, donde haya presencia de estas, de estas especies y del musgo hay presencia de una excelente calidad de, del aire y una, un ambiente muy puro Las, las transformaciones ecosistémicas y toda la presión que le hemos metido al medio ambiente y a esta zona ha sido esto, por ejemplo la introducción de, de, de los eucaliptos son introducciones desde otros modelos mentales desde otros, por ejemplo, para secar el territorio para delimitarlo este es un territorio riquísimo en agua entonces, por lo tanto era, era difícil dominarlo eh, los, los eucaliptos retienen mucha agua secan mucho, entonces por eso fue introducido también los pinos, las acacias. Se han reemplazado ecosistemas tan complejos como lo son los ecosistemas de páramo del bosque alto andino y se han sustituido por potreros, por ecosistemas simples, entonces eh, y también un poco la presión urbana que ha habido, ha hecho también cambio en los ecosistemas eh, las canteras ellos lo que hacen es comerse la montaña y luego empezar a empradizar a sembrar no se sabe si especies endémicas o si no. eucaliptos aproximadamente hace tres años y medio sí. en el 2012 se presentó una remoción en masa desde atrás por la explotación minera que hubo y de acuerdo al movimiento de las placas tectónicas también se ha venido presentando esa esa falla de cedro se presentó ahí ocasionó no el taponamiento de la quebrada olla del ramo, la cual desencadenó en una avalancha que bajó hasta el barrio La, la, la Fiscala. Esa, esa avalancha, el terreno se ha seguido cediendo y ha seguido bajando material y volvió a repetir el año pasado, en la época de diciembre. Ya en la actualidad, pues, ha, todo el sector del sendero de las aves ha sido resta, restaurado por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, todo ese sector porque todo esto era sector de canteras, entonces ya ha sido restaurado y se ha estado, han estado luchando inmensamente por volver a que las especies nativas del parque prosperen y esa ha sido la labor de la Secretaría del Medio Ambiente. Nosotros no debemos y nuestros hijos y de pronto nuestros nietos no deben olvidar que, que el proceso del Parque Entre Nubes se gestó fue por, por ese ejercicio de, de las organizaciones, cierto de, de todas las organizaciones comunitarias que en ese momento se, se, valga la redundancia, se organizaron para impedir un poco que siguiera gente, proliferando de esa explotación de la tierra y además de eso la construcción que se de, venía haciendo en, la parte de, en esta parte donde queda el Parque Entre Nubes, que se supone que venían muchas más hectáreas propuestas para, para hacer reserva natural, pero pues que la lucha se dio y pues se quedó esta parte colindando con las otras localidades porque eran muchas más áreas en el momento. Esto se logró gracias a la organización comunitaria y no fue el Estado el que la propuso, sino que fueron las organizaciones comunitarias las que gestaron todos estos procesos y que se debe cuidar y se debe seguir generando procesos de reconocimiento de, de, de estas áreas y de, y de todo ese ecosistema que hay que se debe seguir protegiendo. Eso es supremamente importante. Lo que hacemos es convocar a la reflexión y a pensar, eh, a conocer y reconocer nuestro territorio, a defender que finalmente, que es una labor apremiante y que finalmente es la defensa de la vida, porque el agua es vida, ¿no? es el elemento esencial. Aquí vienen las aguas de los continentes y se descargan en esta zona. Toda esta cortina espesa de, de niebla, en las noches es muy bonito apreciarle también las cabelleras de las montañas. La niebla se convierte en los cabellos de las montañas. Cambia desde el mar bailando con el viento Va volando como nube bajo los rayos del sol Albergada en el pensamiento de las montañas de los bosques para quien lo quiera ver y la niebla dibuja